Palmira Valle 2 de agosto del... Do... 3 de agosto es hoy? 3. 2012 OVNI en Palmira Marcelita, buscate un palito O algo como gruesito Una piedra o algo Que pueda poner aquí como rampa Joder, puta, No enfoca, no enfoca, no enfoca Ya enfoco Ay, no lo puedo creer más ancho, como una tablita o algo. Ahí la dan como los palitos que los, los de los niños, este ve, echaron. Eh, eh. Uy, se me desperdició, se me perdió. Se me perdió. Bueno, aquí lo, tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Palmira lo tengo. Valle Colombia. Niños, no, no, no. vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren. Marica. ¿Se algo ve? Míralo como se mueve, míralo cómo se mueve. Síguelo, síguelo. Qué chimba. A ver si le puedo dar un poquito más de zoom. Sí, señores. ¡Uy no! ¡Oh! No, ¡Qué chimba. chimba! ¡Ay, no te vayas, no te vayas, no te vayas! Míralo, míralo, míralo como hace, mira, mira, mira, mira. Pero mira que son como una luz de discoteca. Mira, mira, mira, mira. No, perro, perro, quítate. Este marica me hizo desenfocar, hombre. Ahí lo tienes. Ajá, se mueve, por se mueve, por se ríe. mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Míralo como se mueve, Mira, mira cómo Marí, da vueltitas, mira. Mira. Mira cómo ¡Mira! da vuelta, mira cómo da vuelta, mira cómo no. da vuelta. No, y El sonido, el sonido, el sonido. O sea, mira es que este no suena nada. Señoras y señores, Leonardo Arboleda acaba de cumplir el sueño de su vida. Tengo la cámara quieta, míralo como se mueve, míralo como se mueve, míralo, míralo. Vaya, busca todo y mi amor, vamos a ver ¡Ah! Marica, qué bella Ay, fue puta, se, se perdió, se perdió No, no, no, no ¿qué es? ¿Qué está aquí es que Mira, mira, mira la de la, de la de la mitad como palpita No, y es que es una chema porque gira hacia los dos lados Pero mira la de la de mitad como palpita sí. está corazón, Voy a darle un zoom out para que se den cuenta de que de que hay edificios, ¿dónde están los edificios? Verlos aquí. Ahí se alcanza a ver, palpitando. Zoom, zoom. Quieto, Margarito. ¡Ah, oh, qué belleza! Mientras más lejos se ve como mejor. No, mira, mira, mira cómo da vueltas, mira como da vueltas, mira, mira, mira. Mira que se está moviendo porque Pero yo tengo si el, es el coso reflejo, quieto. Si es el no. la luz, Ajá, mira que palpita. Si ¿Sí es como dando vueltas. Uh -huh. se haría en la moto, ¿no? No tengo el trípode aquí, no, aquí con este trípode que tengo. ¡Mira esa belleza! Los preteros que se ven todas las luces. ¡Mira todas las luces que tiene! ¡Mira, mira, mira!